dejó salir de mí toda esta tormenta quizás encuentre el rumbo para limpiarme la cabeza no sé si es lo correcto pero sigo en lo que siento y de levantarme Las cosas que uno siente a veces no es complicado. más que hoy y si Quiera no pensar en nada y no decirte esto No lo voy a negar, tal vez sea mejor no verte Y cuando menos me lo espero caer en tus besos